Te recomiendo a Dios Todopoderoso, mi querido hermano o hermana, y te pongo en las manos de aquel de quien eres criatura, para que después de haber sufrido la sentencia de muerte dictada contra todos los hombres, vuelvas a tu Creador que te formó en la tierra ahora, pues que tu alma va a salir de este mundo, salgan a recibirte los apóstoles que deben buscarte vengan a tu encuentro con el ejército triunfador de generosos mártires circúndete la multitud brillante de confesores, acójate con alegría el coro radiante de las vírgenes y sé para siempre admitido con los santos patriarcas en la mansión de la venturosa paz. Preséntate a ti, Jesucristo, con rostro lleno de dulzura y colócate en el seno de los que rodean el trono de su divinidad. No experimentes el horror de las tinieblas ni los tormentos del suplicio eterno. Al verte huya Satanás con todos sus satélites y al llegar al medio del coro de los ángeles Tiemble y vuélvase a su triste morada, donde reina la noche eterna. Levántese, Dios, y dispersen sus enemigos, y desvanezcanse como el humo. A la presencia de Dios desaparezcan los pecadores, como la cera se derrite al calor del fuego, y regocíjese los justos como una fiesta perpetua ante la presencia del Señor confundidas sean todas las legiones infernales y ningún ministro de satanás se atreva a estorbar tu paso libérate los tormentos jesucristo que fue crucificado por ti colóquete jesucristo hijo de dios vivo en el jardín siempre ameno de su paraíso y siendo verdadero pastor Reconózcate por una de sus ovejas, perdónete misericordioso todos tus pecados, póngate a su derecha entre los elegidos para que veas a tu Redentor cara a cara y morando siempre feliz a tu lado, logras contemplar a la soberana majestad y gozar de la dulce vista de Dios, admitido en el número de los bienaventurados por todos los siglos de los siglos, así sea.